hola hola hola buenas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te traigo y te presento vamos a descargar el nuevo navegador de microsoft el navegador microsoft edge pero en esta ocasión descargaremos para windows 7 sistema operativo así es que quédate en este vídeo ¡Porque comenzamos! Este link para descarga del navegador te lo voy a dejar en la cajita de descripción del video. Vamos a empezar con la descarga. Aquí nos encontramos. Vamos a darle en descargar para Windows 7. Vamos a darle en aceptamos y descargar. Y en unos segunditos empezará la descarga, la Pequeña ventanita se ha abierto de Microsoft Edge Setup.exe. Vamos a darle en guardar archivo. Y acá empezará la descarga. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado en mi carpeta de descargas. Vamos aquí, ya tenemos la aplicación. La seleccionamos, le vamos a dar clic secundario. Le ejecutamos como administrador. Nos va a solicitar el permiso. Le decimos que sí. Esperamos unos cuantos segunditos a que aparezca la ventanita de Microsoft Edge y en estos segundos empezará la descarga de Microsoft Edge. Para razones de descarga voy a pausar un poco el video, para no demorarlo tanto. Continuamos con la grabación y listo. Aquí como verán tuve que esperar alrededor de 2 a 3 minutos dependiendo de la velocidad de tu internet para la descarga e instalación de este navegador. Aquí como verán ya lo tengo listo. Un explorador web. Listo, vamos a darle en comenzar este a este nuevo navegador de Microsoft, el navegador Microsoft Edge, es muy bueno la verdad, es un poquito más rápido y potente. Listo, aquí tenemos las opciones de importación, vamos a darle en cancelar y en este caso voy a confirmar sin importar y podemos poner configurar nuestra pestaña, vamos a dejar esta opción y ustedes aquí a su gusto si deciden iniciar esta sesión o no. Yo lo voy a dar por el momento, continuar sin iniciar sesión, sin introducir ninguna cuenta. Y pues listo, aquí como verán, 100% real y totalmente efectivo. Tenemos el nuevo navegador de Microsoft Edge, incluido con noticias y todo. es La verdad es muy bueno el navegador y pues sin más que decir, sin más que decir, te dejo y nos vemos la próxima. Adiós.